Medios, más de un stack en 30 segundos Hola chicos, son un nuevo video para el canal En este vídeo les voy a estar enseñando Cómo hacer la mejor granja para cactus No del mundo, pero la que yo conozco Y es un, un invento mío, por cierto Bueno, esta es para cualquier versión de Minecraft Y cualquier como modelo, por decirlo así Me refiero a Minecraft Java, Minecraft Rock Creo que se dice, bueno <risa> no me enrollo más, les voy a enseñar cómo se hace, ¿ok? el primer paso este, esta es una que ya hice por cierto porque ya, porque grabé el video una vez y no funcionó bueno, el primer paso es que deben construir un muro más o menos así de 3x3 pero con un huequito al medio bueno, una vez que ya construyen como este cubo hecho de estos muros Deben bajar dos capas Ok, aquí me quedo, me eh, ya. Luego, colocan un muro, de, o sea, un bloque de apoyo Y dos copres Bueno, eh, todos los materiales eh, Los voy a poner aquí en una imagen eh, Pero igual les voy a hacer una pequeña explicación Primero, son 64 bloques de los que tú quieras, yo elegí esto porque me gusta como son, como se ven. Cuatro cactus, nueve tolvas, cuatro cofres, cuatro de arena y eso, nada más. Bueno, seguido de hacer el paso recién de colocar el cofre, vamos a colocar una tolva y dos tolvas conectados a esa, a la primera tolva, ¿ok? La tolva, la primera tolva que coloquemos, esta, debe estar conectada al cofre por si acaso. Bueno, luego de esto, la granja ya está cachis casi hecha con esto pero vamos a colocar una tolva en medio y ahora ya toca colocar los cactus de esta forma tum, tum, tum. y bueno aquí la granja ya está casi hecha de hecho ya debería estar funcionando pero bueno primero voy a colocar en un techo que es algo que yo hago para que la granja para que los cactus no se salgan por arriba ok, okay aquí me equivoqué tuve un pequeño error perdón perdón perdón eh, lo que hice estaba... No debía hacerlo... Me confundí de lugar... Ah, ahora sí... Tienen que buscar el lado donde pusieron el cofre, que en este caso no, no es este lado... Sino que es mi lado contrario a aquí... El lado donde colocaron el cofre deben bajar dos capas abajo del cofre... Deben colocar un cofre doble, una tolva y la granja ya está lista... Ok? Bueno, para demostrarles que la granja sí sirve, voy a usar un pequeño comando que me que hace que todo vaya mucho más rápido, ¿ok? Perdón por eso. Perdón, perdón, ahora sí. Voy a colocar un comando que hace que todo vaya más rápido. La de ustedes no va a funcionar tan rápido porque no va a tener puesto el comando, pero es lo mismo, ¿ok? Perfecto. Entonces, bueno, ahí ya se están destruyendo los cactus que aquí ya se está aumentando, wow, se pone, como verán, aumenta fa, fa, fa muy muy rápido, pero es con el comando, ¿ok? No... no... la granja sí funciona rápido, sí funciona bien, pero no tan rápido para generar esta cantidad, ¿ok? Es por el comando. Bueno, eso es todo, miren cuánto hay ya generado, hay medios más de un stack en 30 segundos, pero bueno, eso fue el video, fue una... Uh, rápida la creé yo mismo, es una creación propia así que eso espero que les haya gustado